¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí. Yo le quería pedir a la que si podía como volver sobre la idea del odio hacia de los niños y la negación de las infancia. Escuchamos un montón y por ahí vemos. Y, bueno, ¿les parece? Sí, Escuchamos sí, sí. un par, perfecto. ¿cómo es tu nombre? El mío, Valencia. Valé. Valé. Vale, vale. Gracias. gracias Gracias Valeria eh, Mi pregunta tiene que ver más con lo que se habló de, de la escuela como institución que no está preparada para la inclusión eh, Yo, no sé, lo veo como un poco eh, polémico el hecho de que existan escuelas solamente para chicos con discapacidades o chicos que necesitan una educación especial. No sé, si algún, no sé, o sea, sé que hay docentes integradores que integran a los chicos con discapacidad, pero no es como un poco no sé, como contradictorio que hagan escuelas para formar grupos que solo tengan discapacidad, no es una forma de exclusión. Bueno, mi nombre es Carolina, eh, ah, pues les agradezco mucho porque me han dado como un montón de elementos, un montón de cosas eh, súper interesantes. Y bueno, yo estaba, no sé, me gustaría justo eh, preguntarles, a ver sus sugerencias, en esta idea de tomar posición como acto político, eh, cuando... Estamos pensando la discapacidad cuando estamos pensando las discapacidades con la atención, inclusión, exclusión o la diferencia. Eh, partimos como de, de, del intento de diluir ¿no? la, la marcación del diferente o la marcación de la categoría que señala. Y me encuentro desde como mucho en eso, en esa idea desde de, de la filosofía desde construir nuevas epistemologías pero de pronto y me causa eh, ruido y me mueve todo cuando dice, bueno, y tomar posición que implica políticamente en términos de discapacidad por ejemplo, cuando es necesario nombrarse para exigir o es necesario nombrarse para luchar o es necesario nombrarse para construir ¿Cómo hacemos esa tensión de la necesidad de disolver lo diferente en términos de nosotros o con eso de tomar una postura política frente a un grupo de la sociedad que lo necesita o lo necesitamos? un poco más la idea que me pareció que iba por este lado del de tejido también, en este en lo dijo del el tejer ¿no? para pues, la, la difusión de lo que se armó ¿no? puedo agregar un, una pincelada eh, sobre todo la, lo que a, María Laura eh, había dicho eh, de nuevo de la inclusión y inclusión que no tenía que ver solamente con la deficiencia, la discapacidad y que me parece que se puede agregar la pincelada del poder me parece que el poder, que también lo retomó eh, Graciela en un momento es eh, el poder dominante lo hizo y quisiera, bueno si todos, todos acuerdan que se refieran eh, sobre todo a esto del poder dominante ¿no? yo no tengo una mamá. Ah, que esta es para, para Carlos si en la propuesta de, de este motil bueno, y afloje entre la libertad de, la, de las instituciones educativas o las empresas educativas y la exigencia del rendimiento, si, hay, si es solo un, interro, un interrogante o si usted ha generado algún tipo de respuesta o propuesta para generar algún cambio sobre eso. Sí. <risa> siga, siga, por favor. Yo no puedo de dejar de recordar la, la fecha 22 de enero de 1975, a las 7:40 de la tarde. Eh, Foucault, eh, en ese entonces, da una clase sobre los anormales y eh, plantea esta, este siniestro de la inclusión-exclusión. Eh, desde el punto de vista de los poderes eh, recuerden ustedes que además atado a la genealogía del racismo a, a def en defensa de la sociedad construye una, una teoría de la normalidad como eh, el enemigo público número uno es decir, no pone en tela de juicio la normalidad como concepto a a, a revolver, a indagar, a desnudar sino que el problema siempre será la normalidad la construcción de la norma y los efectos de normalización, normativización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que volver a poner sobre, sobre la cuestión que aquí no hay ninguna sospecha sobre eso que se llama los anomalos. Porque si la ponemos, si dudamos de esa existencia, de esa existencia singular, quiero decir, eh, siempre va a ser el eje de las respuestas que estamos dando, que es la respuesta a un individuo que se supone tan excepcional, tan aparte, que entonces la pregunta por lo común también queda un poquito náufraga en toda esta discusión. Es una tensión entre cómo poder ser como los demás en la vida, y yo esto lo, lo, lo que vengo planteando, lo vengo planteando porque al trabajar con testimonios, por decirlo así, de incluidos, ¿Eh? de aquellos que han pasado por experiencias concretas de usted ha sido incluido gracias a nosotros en este programa que hemos hecho nosotros, por favor no se olvide de decir que no ha sido nosotros eh, y, y gratitud eterna ¿no? un servilismo en este sentido eh, el, el sujeto lo, el, esos individuos lo único que han pedido en la vida o una de las cosas que han pedido en estas conversaciones es eh, una experiencia de libertad parecida a lo que llamamos la cualquieridad o el cualquierismo, que es eh, déjenme ser como cualquier otro, déjenme, eh, por lo menos, eh, no, no, me, no me convoquen siempre, no me pidan opinión siempre, no me identifiquen siempre, no me lleven de aquí para allá, hay vida más allá de la exclusión y de la exclusión, y nosotros también tenemos que defender esas vidas que están al margen de eh, las posiciones relativas de exclusión e inclusión el mundo, a ver, no el mundo el mundo sí se puede describir en términos de exclusión e inclusión pero las vidas no las vidas no Yo, por ejemplo, podríamos citar aquí grandes personajes de la literatura en los cuales eh, sus biografías jamás podrían estar escritas solo en estos términos es decir, hay una larga vida que no responde a esta dicotomía y que creo que también la época nos obliga desde hace bastante tiempo a eh, narrarla de este modo doy un ejemplo me tocó hace dos años traducir un libro de una poeta italiana maravillosa, candidata a premio Nobel Alda Merini pero no me tocó traducir su poesía sino traducir su diario de un psiquiátrico ella pasó en los años 60 10 años metida dentro de un psiquiátrico y ella cuando dice eh, ¿Qué es la locura? No, ¿qué es el enloquecimiento? ¿Qué te enloquece? ¿Quién te enloquece? No quién soy yo como persona designada como loca, sino cómo me han enloquecido, cómo es posible enloquecer a alguien cada vez que se la entra a un lugar, se le cierra la puerta. Y esa posición experiencial es, en el caso de Ada Merini, algo que deberíamos recordar, porque cuando se acaban los manicomios sobre todo en Italia, después de la ley Basaglia, la ley antimanicomial, que a mi modo de ver es la que crea la potencia de la integración históricamente, aunque luego fuera un poquito como olvidada, eh, esa históricamente que tiene un efecto de la desinstitucionalización de los así llamados sujetos especiales, eh, cuando ella es convocada a volver a ir por voluntad propia porque ya no se podía estar internada en un psiquiátrico y si sí por voluntad propia ir a un centro de salud eh, que ella llamaba del manicomiento, o sea el manicomio pequeñito, la pregunta que ella hace es cómo es posible que una vez que me han retirado la voluntad en el psiquiátrico me pidan que por voluntad propia ingrese a un centro de salud por mi propio deseo. Y ahí queda formulada la pregunta. Ahí queda formulada la pregunta. ¿no? ¿Cuál es la posición del sujeto frente a una posición de exclusión e inclusión? ¿Cómo? Apareció ayer la pintada de Elinadi, no quiero tu inclusión, ¿no? De alguna manera, ese graffiti que quedó en Avenida de Mayo, que lo retraté ayer, como diciendo, claro, no quiero tu inclusión, no se trata de eso, no se trata de eso. Eh, quiero sí contestarte a la pregunta de la... De esta tensión entre experiencia de libertad y exigencia de rendimiento. No, no, la, la libertad que yo he tratado de expresar, claro, no es la libertad individual en estado puro, no es la libertad de, este, de, de rusón, para ponerlo en estos términos, son experiencias de libertad, refugios, fragmentos instantes de libertad, a los cuales podemos llamar, eh, no, no quiero definir cada palabra porque si no caeríamos en la trampa de qué quiere decir, qué quiere decir, qué quiere decir. Quiero tener la libertad de decir experiencia de libertad en el sentido de no someterse a la lógica de inclusión y exclusión. Eh, yo siempre comento, y ya que está mi amiga eh, uruguaya, eh, yo he tenido mi primera experiencia en este sentido en las escuelas de arte en el Uruguay, pero esto después se puede rastrear en las escuelas de música, en las escuelas de teatro, en las escuelas de tantas cosas, en, en, en las escuelas literarias, en los talleres literarios, etcétera, donde la productividad no es un elemento que se ponga eh, como, como destino, digamos, no hay ningún beneficio en el proceso, no hay ningún proceso de trueque, no se busca ninguna utilidad y se celebra la inutilidad de lo que estamos haciendo. Esto, en, en las experiencias que yo he tratado de sostener, de ayudar, de contribuir significa justamente retirar el utilitarismo, el, lo benéfico, el provecho eh, en, en relación a lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. Me meto en mucho Ordine, en el filósofo italiano, cuando plantea que la utilidad es lo inútil, ¿eh? es decir, hacer una nueva historia de la humanidad, que él recupera de algún modo, tratando de reescribir esa historia desde la perspectiva de todo el conocimiento que ha sido desarrollado sin la búsqueda de ningún beneficio y sobre todo sin asociar conocimiento a lucro. Y en este sentido, claro que hemos podido este, sostener esta tensión de una manera, a mi modo de ver, bastante, bastante interesante, que es no eh, juzgar esos momentos llamados experiencias de libertad a la existencia tan abierta. Primero quiero contestar tu, tu pregunta acerca de las escuelas especiales porque esa fue una experiencia vista desde hoy de exclusión. Pero cuando se crearon la primera escuela especial en la primera escuela especial es una escuela de sordos, pero posteriormente, la primera escuela especial se crea en 1942 en la Argentina. Y la gran, la gran novedad es que esos chicos pueden ir a la escuela, cuando en realidad estaban escondidos en sus casas, recluidos, y no asistían a ningún lado. Entonces, lo que hoy tal vez leamos, si no está, no estoy juzgando, si está bien o está mal, no sé, esto ya es muy complejo y cada vez se complejiza más, eh, por lo menos pudieron ir a una escuela. Y para un chico que se considera, porque al final, por ser considerado, se termina considerando él especial, ir a la escuela, tener deberes, izar la bandera, tener recreo, es de un valor incalculable. Quien no haya transitado esto tal vez no lo sepa, pero... Les encantaba tener un pequeño deber para hacer en la casa igual que los hermanos. Entonces, cuando se crean las escuelas, tiene ese sentido. Hay un problema siempre frente a esto, que como en general se supone que son chicos que no aprenden, o aprenden menos, se les enseña menos. Y acá, acá, radica, la cuestión. acá radica la cuestión. Yo insistiría en que nunca sabemos lo que puede aprender otro, ni, no, ni cuánto ni cuánto. Por lo tanto, todas las famosas adecuaciones curriculares que yo sostuve siempre deben ser al revés. Deben ser dar lo máximo posible, porque justamente tomarán, como tomamos todos, como tomamos todo, aquello que nos interesa, que nos gusta. ¿Mm? Otra cosa interesante que ha sucedido en esta historia es que no solo se han sido excluidos, porque, supongamos, lo digo sintetizando, porque no pueden usar la razón, sino que no son seres deseantes y esto ha sido aún más terrible porque no son seres deseantes quiere decir que no pueden elegir nada que no tienen capacidad de elegir nada y esto sí que es exclusión ¿no? porque esto es exclusión de lo humano ¿eh? si nos caracterizamos como seres deseantes y el no poder escuchar ¿no? El, el, incluso el, el, la crítica en el interior de la institución pero, ¿cómo vas a dejar hablar a estos chicos? ¿Qué van a poder decir? ¿Cómo van a dar su opinión? Claro, como no se los preparó para eso, no la pueden dar. Siempre lo mismo. Como no se les enseña, no aprenden. Bueno, me parece que acá está la cuestión. Entonces, haber creado la escuela especial tuvo en su momento una importancia especial. Pero además, también... Eh, conmovió a todo el sistema educativo ¿eh? con esta pregunta sobre el aprender cómo, son, cómo se aprende, qué se hace qué hacemos con aquello que no está pensado y ahora eh, el que vos me parece que querías decir yo no acuerdo creo, ¿no? no acuerdo con que haya escuelas, escuelas especiales sino con que estén todos en una escuela cosa que yo creo que acordaría y digo creo porque es tan compleja la situación que no la podría definir del todo porque a lo mejor algunos chicos quieren estar en la escuela especial. Esto fue lo que yo vi en México también, ¿no? Algunos chicos querían continuar a estar ahí. Bueno, el asunto es que esa escuela no sea una escuela que aplaste, sino que sea una escuela que haga todo lo posible para que aprendan en todos los planos, estoy hablando de aprender, ¿eh? no solamente de un aprendizaje intelectual, que sea un aprendizaje de vida en todo lo posible. Y, y bueno, justamente lo que por suerte en general nos iguala es el arte ¿no? ahí, es, ahí es donde estas diferencias generalmente no se notan, son diferentes son, son distintas como experiencia pueden hacerse muchas otras cosas pero claro, acá el problema está en la valoración se valora mucho más un chico que escribe bien, que hace excelentes problemas matemáticos a otro que hace excelentes ritmos musicales. Entonces entra esto que vos, que, eh, que vos incluiste, ¿no? Siempre estamos inmersos en relaciones de poder. El asunto es que estas relaciones de poder no sean solo relaciones de dominación, sino relaciones de potenciación. ¿Cómo hacemos para jugar en este, en este lugar? Si no, vamos a estar siempre sometidos al poder si solo pensamos que el poder es solo dominación me parece que lo que tenemos que aprender es a potenciarnos y tomar posición me parece que es eso tomar posición es tomar posición de nuestra propia potencia de decisión frente a lo indecidible en términos de derrida ¿no? es decir, no es una decisión con garantías es una decisión que tiene que ver con la experimentación y el ensayo yo creo que el único acto de libertad condicionada, obviamente, es esa posibilidad de decidir sin saber frente a esto qué me va a pasar. Pero si tomo esta decisión, eso es lo que me afirma, lo que me potencia y seguramente frente a esto potenciaré a los otros. Es decir, ¿qué es que si potenciaré a los otros, permitiré que puedan dar cuenta de su propia potencia y tal vez esa sea la única labor educativa a mi juicio. Bueno, buenísimo. Sí, los que me precedieron y yo creo que parte de lo que dijeron también va como reordenando o organizando reflexiones a propósito de las preguntas que quedan pendientes. Una cosa que querría aclarar es el tomar posición en el sentido político. Que toma una, una manera de mirar que no excluye eh, la extranjería ¿no? que no trata de llenar de certezas que no hace de la incertidumbre un elogio eh, impertinente ¿no? ustedes saben que ahora eh, aprendizaje e incertidumbre están claramente asociados de una manera virtuosa ¿no? y en realidad es un la técnica del sometimiento, el problema de la actualidad y del futuro, no es el problema de la incertidumbre. Siempre el futuro fue incierto para el sujeto. El problema es eh, lo que plantea la injusticia y la no distribución, la falta de reparto, no la incertidumbre. Digo, no hay conocimiento sin incertidumbre, por decirlo de algún modo. Eh, trato de tomar algunas reflexiones a partir de lo que ustedes dicen y aunque no me voy, haya estado dirigida, voy a tomar el tema de la institución o las instituciones no solo el de la educación llamada especial, mal llamada quizás especial eh, a ver, recordando que además eh, antes de, de la ley de desmanicolinearización del movimiento italiano, hubo mucho rato en la humanidad donde no existían los manicomios ni ningún lugar particular para ninguna persona que no compartiera los rasgos hegemónicos de su grupo digo, los delirantes, los yamanes formaban parte de la sociedad y sus alucinaciones, las voces que escuchaban no eh, pasaban por una manicomialización ¿no? incluso a veces eran consultados, como diciendo que había en ese, en ese fuera de época algo que aprender, algo que vislumbrar, un misterio a develar, un, un futuro a anticipar, digamos, ¿no? Quiero decir con esto que no siempre hubo las instituciones que hoy conocemos. No siempre hubo escuelas, no siempre hubo psiquiátricos, no siempre hubo escuelas de educación así llamada, eventualmente mal llamada, especial. Pero posiblemente la invención de las instituciones, ese trabajo de arquitectura institucional al que tanto dedicó Reflexión Castoriadis, viene a cuento de una, una necesariedad para poder vivir juntos. Para poder vivir juntos necesitamos la palabra como institución, es lo que nos instituye como sujetos de la palabra, necesitamos unas leyes estructurantes del humano que aunque se transgredan forman parte del encuadre que nos autoriza a pensar cómo podemos hacer para vivir juntos ¿no? es decir, tratando de no de que esas leyes estructurantes no se lleven puestas doy un ejemplo claro de una ley estructurante que estoy refiriendo a prohibición de muerte prohibición de incesto, prohibición de canibalismo no estoy hablando de la 1420 o la mil no sé cuánto no estoy hablando de aquello que dice para que podamos vivir juntos hay que saber que el cuerpo del otro es el cuerpo del otro y que no me lo puedo llevar puesto de ningúnísima manera y es esa ley que dice también que en la misma cama no se meten las distintas generaciones mal que pese a los del colegio que se creen progresistas y que retroceden al momento pre previo a la institución de una ley que fue necesaria para evitar la confusión de las generaciones la confusión de los cuerpos y para que los adultos pudieran funcionar como para excitación, no como promotores de excitación de los pequeños que es un modo de privarlos de niñez y dejarlos sin infancia porque lo, lo mantienen en lo indecible, no tramitable ¿No? Es decir, cuando un niño es abusado, acosado, excitado por un adulto, está en la infancia en el sentido de que no tiene palabras para hablar de esto, pero está colocado en el lugar de no poder buscar las palabras para hablar de esto. Es decir, tiene la infancia expropiada. En eso queríamos plantear la expropiación de la infancia. ¿no? Entonces digo, son esas leyes, esas leyes que, digamos así, tan cotidianas, ¿no? que uno tiene que recurrir a veces a, a extranjeros que lo digan con palabras muy claras en este caso voy a recurrir a un haitiano a Facundo y a mí nos gusta en particular este, un haitiano que dice imagínense una ciudad está hablando de Porto Trans, capital de un país devastado se imaginen una ciudad donde la mitad de la población se muere realmente de hambre el sujeto está hecho de carne ¿cuánto creen que puede durar un tabú? ¿Sí? ¿cuánto creen que el sujeto se va a abstener de llevarse puesta la ley del canibalismo que prohíbe comerse al otro? en su forma concreta y en su forma metafórica Carlos hablaba de su forma metafórica la competitividad, el resultado no es otra cosa que una metáfora del canibalismo. Pero además el canibalismo también se expresa sin metáfora. No, no quiero decir, bueno, lo que, lo que quiero decir es que para que haya sujeto tiene que haber ley e institución. Y que en algunos casos, felizmente, para algunos sujetos hay unas instituciones que no son la familia, su nicho de crianza, sus padres biológicos sus padres adoptantes o las organizaciones del barrio. Hay algo que se llama institución, otra, donde puede estar cobijado de esa situación de vacilación identitaria que sin que podamos saber por qué unos sujetos producen en otros. Y a veces lo producen porque hay un rasgo visible estuarto un sordo un chueco eh, no se puede mover eh, le cuesta hablar pero a veces la vacilación identitaria la produce solo la presencia del otro y la vida del otro está frita si no encuentra una institución que lo ponga a salvo de la vacilación identitaria de los adultos que a los cuales le podría redoblar el interrogante que Freud marcaba Freud decía todos, de nosotros, todos nosotros estamos habitados por esa famosa, enigmaticísima pulsión epistemofílica regida por la pregunta, ¿cómo me hicieron? Pregunta sobre el origen. Pero la pregunta, en estos tiempos, adquiere otras expresiones. Supónganse, sangre y rubén en la escuela de Moreno. Podrían decir, ¿por qué me mataron? Y un niño en la escuela de Moreno también, que hemos visto ayer un niño cayó en un pozo ciego que fue salvado por otro niño, podría decir, pero ¿por qué me han nacido para tirarme al pozo ciego? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es solamente cómo me hicieron, sino por qué me nacieron a un mundo que me niega el lugar. No, y, no, y por supuesto, esto no implica eh, nada más que esto que estoy diciendo, por qué me nacieron. No. ahora, es lo que hace al tema del poder digamos que tiene que ver con el modo en que alguien se apropia de las herencias para ser, como dice Diane Sperling, herencias escrito diferencias herencias con H es decir, de diferencia a diferente quiero traerles una pequeña reflexión que siempre me pareció muy pertinente ya pasada de moda de no sé, un bueno, analista que ustedes por ahí ni recuerdan su nombre que se llamaba Gregorio Barenblit un institucionalista Gregorio Barenblit en un coloquio que se hizo en los primeros tiempos de la democracia dice, eh, debo comenzar diciendo para que para quienes como nosotros intentan encarar un trabajo militante en el campo de la así llamada salud mental todo debate, este debate es vital adjudico a la palabra vital una serie de sentidos que van desde una forma de supervivencia o de subsistencia material hasta un modo de vivir hoy diríamos una posición un modo de vivir es decir, una elección de vida que tiene todos los aspectos de la misma esta amplitud involucra innumerables vivencias experiencias, la experiencia de la libertad diría Carlos por ejemplo la de sentirse vivo la de sentirse vivo y la de dar vida es decir la de desear producir no está hablando de la ley del aborto está diciendo la de desear producir la de producir deseo todo lo cual es una sola y misma operación esta manera de vivir implica formas de lucha contra la muerte vivir vivir nuestro trabajo de manera de preguntarnos siempre sobre la marcha es una cita un poco larga la parte importante viene ahora Implica sostener la pregunta, ¿qué hemos hecho de nuestras vidas? Ese es el acto político, hacerse la pregunta. No es una militancia, no es un partido, no es una elección, no es las pasos, ni la primera vuelta, ni la segunda, ni quién nos cae bien o no cambien. A ver, ¿qué hemos hecho de nuestras vidas? En otras palabras, dentro de una existencia siempre marcada por el riesgo, por ese vivir peligrosamente que cada uno de nosotros en su estilo ha asumido más o menos ¿cuánto hemos concedido? ¿cuánto hemos concedido? ¿cuánto hemos sido y somos víctimas de complejas trampas que nos han y nos hemos armado en cuanto somos puntos de intersección de las múltiples determinaciones institucionales del sistema? Permítaseme una metáfora cotidiana si existen calidades y niveles posibles de felicidad históricamente alcanzables, ¿cuánto nos hemos impedido a nosotros mismos? ¿Cuánto hemos impedido a nuestros pacientes, alumnos y lectores alcanzar ese nivel posible de felicidad al que tenían derecho? Las respuestas a esa pregunta, el hecho mismo es la pregunta, que no dice cómo se hace, que no levanta un deber ser para decir hay que ser así o estar siendo así dice quizás sería bueno si quisiéramos tener la experiencia de la libertad en tiempos de obediencia de vida y de vida ¿no? sería retomar esa pregunta ¿cuánto hemos concedido? ¿cuánto hemos concedido? porque el poder intenta imponer algo pero el acto poder del que hablaba Mendel decía, no se olvide que usted también puede algo y que depende de su deseo de elaborar y su deseo de lucidar Digo, me parece que es alrededor de esto que gira para nosotros algunas de las preguntas donde la cuestión de la, de la diferencia o eh, de la que hablamos, de ser diferente me parece que si podríamos recuperar el sentido del otro como semejante y el sujeto como diferenciado al modo en que Pierre Léample lo sostiene no saldríamos de un callejón sin salida. Es decir, vivir con otros implica ver en cada otro un sujeto semejante y a la vez en la misma operación un sujeto diferenciado. No es una tabla de jerarquía. Es dice cada cual es cada cual. Y es un gesto de reconocimiento. Exacto. Y uno no es el punto de partida, Exactamente. Y en ese sentido, la política y nuestros oficios para alguno de nosotros son las decisiones que tomamos cotidianamente. Cuando le decimos buen día al recibir o no le decimos, si sonreímos o no sonreímos, si nos detenemos a escuchar o seguimos de largo. Si nos angustiamos, ¿se entiende? Si la política no son los grandes gestos grandilocuentes de lo que ha quedado lamentablemente basureado lo que dificulta construir lo común, sino son los pequeños gestos y decisiones que cada uno de nosotros pone en acto, en juego, con los otros para tratar de hacernos cargo de lo que Rafael del Piano sentado acá diría la fragilidad que tenemos en común, y lo que yo llamo lo único que tenemos en común es nuestra condición de sujetos subsidios. Gracias. Bueno, no, no, no, creo, no sé si me van a salir algunas palabras, digamos, porque es eh, interesante, conmovedor, movilizador. Eh, bueno, agradecerles a los tres la verdad que quisiera que la materia empezara ahora de nuevo <risa> este, como que eh, más allá del nombre que tenga que tiene, que tuvo, que pueda tener eh, todo lo que, acá fue eh, lo que acá fue dicho nos hace eh, pensar en sobre cuánto tenemos que seguir pensando, preguntándonos cuántos, no sé valen la pena realmente plantearse y, y sostener cuántos eh, quizás ¿no? eh, tienen, este, tienen un valor este, enorme en, en, en esto. Yo, eh, muy sencillamente, nosotros estamos terminando ya la materia, el jueves que viene es la última, la última clase, y un poco mientras escuchaba y pensaba y mi cabeza volaba, eh, pensaba qué pensarán ellos cuando leen educación y discapacidades, ¿no? ¿Qué piensa un estudiante de educación cuando tiene una materia como esta y es una sola, ¿no? Como vos decías, María Laura. Y, y bueno, vamos a hablar de los subsidios de... y no, en verdad lo que intentamos es hablar de nosotros de nuestra enorme dificultad para, para poder vivir este, juntos para poder estar juntos en las instituciones y para eh, Bancarnos esa, esa, esa diferencia que nos hacía a todos. Así que bueno, les agradezco enormemente y, y de corazón a cada uno. Y un poco cerrado ya el conversatorio, y como cierre de, de esta hermosa noche, eh, bueno, vamos a escucharlo a, a Carlos que va a, a leer una breve poesía. Breve poesía. Eso es lo breve. Eh, ya lo veremos. Pero creo que todo lo que dije antes eh, ahora va a estar tal vez mejor contado. Mejor contado. Y ojalá que reúna nuestras voces en este pequeño poema, 172 páginas, <risa> que se llama La Ilíada. ¿vale? <risa> o ya fue que... Pues la, la voy a llevar yo. Bueno, me paro para respirar mejor. Permiso. Hay vidas imposibles de sentir, de tocar, de percibir. Vidas de otros, en otros lugares, en otros tiempos, fuera de mí, fuera de aquí, sin alcance, sin captura. Podría pensarlas en mi propia vida, en mi lugar, en mi tiempo, en mi torpe lenguaje. El resultado es casi siempre espantoso, como si acercara al amor, o la guerra, o la furia, deshaciéndolos, en tenues proposiciones inmunes a la quemazón y al hambre a la desolación al temblor a la fiebre esa tentación de transformar una vida ajena en un cuerpo pasajero la jactancia en definirlo insoportable el temor a todo lo que está a ras del suelo y ya no puede ser mirado lo que se aparta y no puede ser oído, lo que se va y ya no permanece. Todo intento por ponerse en la piel del otro comete una herejía, una usurpación y un ultraje. ¿Cómo sería posible adentrarse y respirar en una edad que nunca tuve ni aún tengo, en una sombra que no habito, en una lengua que no hablo ni me habla. No hay modo de estar más allá de lo que somos, pero es ser o es estar. Si cierro los ojos, me encuentro conmigo una y otra vez. Si cierro la boca, solo encuentro mis pocas palabras. Habría que alargarse uno mismo, despedazarse, perderse, dejar de saberse volverse irreconocible, arriesgarse a no verse repetido, habría que resquebrajarlo uno, no pensarse tanto uno mismo, o pensar sin uno, los ojos vuelto oídos y los oídos silencio, contar es siempre fugitivo, por ejemplo, un hombre con labio leporino atraviesa Sudáfrica en llamas. No tengo labio leporino, ni conozco Sudáfrica, ni siento aquí el ardor de los fuegos. ¿Qué importancia tiene? No lo soy, pero podría serlo. Podría, no es poder, es temblor, es casi, es quizá. No se dice, soy ese hombre, se diría, tal vez podría serlo. como un niño prodigio canta y recita y es amado, yo no soy ese niño, no soy prodigio, no canto, no recito, no soy amado como ese niño que canta y recito, debo serlo para conmoverme, debo ser exactamente la otra vida representada. Ese niño deja de ser niño, deja de cantar con voz afinada, deja de recitar y deja de ser amado. No, no soy yo. Y sin embargo, otra vez, podría serlo. En un instante de su gesto, en un declive de su mirada. O como un hombre que en la Segunda Guerra Mundial, en medio de una trinchera, un olor nauseabundo, el imposible regreso, y la mujer que espera... ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿El olor, el agobio, la muerte, el hombre, la mujer o la espera? No soy, podría serlo, una vez más, podría serlo, a cambio de una afirmación, una duda rotunda, lo que podría ser, si fuera, aquello que sería, sin serlo todavía, aquello que estoy siendo porque otros han sido, y así, sucesivamente en descendencia y en ascendencia, desde y hacia todos los lados, pero no es quisiera, es querría, lo imposible, lo impensable, hecho imposible, cierto que querría. Querría sentir la brisa que recorre a Sócrates cuando pasea. Querría estar en medio del cambio de estaciones en una aldea perdida. Querría dejar de percibir el paso de las horas en una cárcel. Querría no morir de repente, sino a los sorbos. Pero no quiero imaginarlo por mí mismo, solo. No alcanzo, no llego, no puedo. ¿Podría? Querría, por eso busco desesperadamente gestos que no son míos, gestos de otros, en otros lugares, en otros tiempos, para embellecer mi vida con vidas de otros que aún no he vivido. Gracias.